Eh, vamos a hacer entonces la presentación de los contenidos de la asignatura eh, por cada una de las unidades. Como habíamos anticipado, tenemos eh, en el programa de la materia tres unidades temáticas. Los contenidos están distribuidos en tres unidades temáticas. La primera unidad se denomina la subjetividad en la relación profesional-paciente... Ahí este, se trabajan contenidos que tienen que ver con la psicología del individuo y en especial de este, los procesos psicológicos que se, de, se desencadenan este, durante eh, el proceso de atención entre el profesional y el paciente. En la unidad número 2 pasamos a eh, trabajar contenidos de la psicología de los grupos. Ustedes van a ver que de, a medida que avanzamos en las unidades... Vamos del individuo, pasamos al grupo y después a la institución. Como que hay tres momentos en cada una de las unidades. Primero la psicología individual, después la psicología grupal y después la psicología institucional. Entonces en esta unidad número dos se trabajan aspectos eh, centrales de lo que es la, la teorización sobre psicología de los grupos. Ahora lo vamos a ir viendo. Y una patología específica de los grupos que es el móvil. El mobbing no es ni más ni menos que lo que se denomina acoso psicológico y que en los medios de comunicación hoy en día está muy difundido eh, con el nombre de bullying. Lo que pasa que el bullying es el acoso psicológico en las instituciones educativas y el mobbing es el acoso psicológico en eh, eh, organizaciones de trabajo, ¿no? en ámbitos laborales. En la unidad número 3 eh, vamos a ver contenidos fundamentales de... Eh, la psicología institucional eh, y hay también una patología institucional específica como es el síndrome de Urno, ¿no? o síndrome de cabeza quemada. Bien, vamos entonces a eh, ir viendo ahora en esta presentación de contenido por unidad el tema de la. Volvemos a las fichas. Si ustedes recuerdan que cada que la estructura de las clases, en la organización de las clases internas, uno de los recursos que tenían eran las fichas, que cada clase tenía su ficha, eh, que era el equivalente a la presentación teórica de los contenidos. Para la clase 1 y 2, que abarcan la unidad 1, hay una sola ficha. La ficha número 1 abarca las clases 1 y 2 y se denomina cuerpo, subjetividad y vínculo, empatía y expatía, la disociación interna. Ahora vamos a ir viendo los contenidos de cada una de estas eh, fichas, los principales contenidos, este, después que hagamos la presentación general. En la clase número 3 le corresponde la ficha número 2, con la clase número 3 se da inicio a la unidad 2, y se denomina esta ficha concepto de grupo y roles informales. La clase número 4 le corresponde la ficha número 3, ¿eh? y el tema central ahí es el móvil. Ahí cerramos la unidad 2. Pasamos a la unidad 3, clase número 5, ficha número 4, aproximación a la psicología institucional. Y para la clase número 6 van a utilizar la ficha número 5, el síndrome de Burma. Bien, veamos entonces ahora, ficha por ficha y unidad por unidad, los contenidos centrales que ustedes se van a ir encontrando. Hacemos una, un manejo general de qué es lo que ustedes van a ir encontrando en cada una de estas fichas. Eh, en la ficha número uno arrancamos con el concepto de ser humano, es decir, cuál es eh, la perspectiva antropológica que tenemos desde la cátedra, y nosotros ahí retomamos la vieja definición de la OMS del de ser humano como una entidad tridimensional biopsicosocial. Fundamentalmente trabajamos contenidos de la esfera eh, psicosocial. ¿Mm? Eh... Y ahí van a encontrar el concepto de sujeto del vínculo. Nosotros eh, planteamos que desde el inicio de la vida eh, nacemos como un cuerpo biológico, pero enseguida nos constituimos como seres psicosociales. Y lo social y lo psicológico van de la mano desde un primer momento. La, la constitución psíquica del neonato en los primeros años de vida está íntimamente relacionada a las interacciones, interacciones sociales que va a tener el, el niño con eh, su madre, su padre o quienes este, sean esos otros auxiliares que lo acompañen en el proceso de crecimiento y de constitución como ser humano. Por lo tanto, todo lo que él es internamente es el resultado en esos primeros años de, lo, de esas experiencias sociales. Y esto es así para toda la vida. Todo lo que, siempre que nos encontramos con un otro en cualquier instancia, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, eso nos afecta internamente, nos modifica de alguna manera. O sea que esos dos términos van siempre juntos y nosotros los vamos a trabajar de esa manera a lo largo de eh, la cursada. Eh, la herramienta subjetiva que tenemos todos para, eh, naturalmente podríamos decir, para entender lo que al otro le pasa o para conectarnos con el otro, es la empatía. Otro concepto importante que ustedes van a encontrar en esta ficha, cuál es el concepto de empatía, que vulgarmente se lo conoce como ponernos en el lugar del otro. Siempre estamos, cuando eh, entramos en contacto en un, eh, algún tipo de interacción social con el otro, siempre... A través del diálogo, de la mirada, nos representamos qué es lo que le está pasando al otro, cómo está viviendo aquello que nos cuenta. Entonces eso es la empatía, es natural, podríamos decir. Es una herramienta para conectarnos socialmente con el otro, que nos afecta. ¿eh? Nos afecta lo que le pasa al otro a través de la empatía, nos sentimos afectados. Pero en el ámbito de la atención eh, en salud, los profesionales de salud, como es este, el caso de ustedes, no utilizan la empatía, sino que utilizan la expatía. ¿Qué es la expatía? También lo van a ver en, la, en esa ficha y en la bibliografía el concepto. Es el uso técnico, el uso instrumental, el uso profesional que hacen los profesionales de salud de la empatía, cuando se relaciona con el paciente. Y tiene características especiales. Es un proceso psicológico que también se lo conoce como disociación instrumental. Esto, esto ocurre en el profesional, el profesional se conecta con la vivencia del paciente, con lo que, eh, por ejemplo, eh, eh, le desencadena a un, a un paciente el hecho de tener que consultar o hacerse algún tipo de examen, eso desencadena vivencias específicas que muchas veces los pacientes se las transmiten o se las comunican a los profesionales. Bueno, ahí el profesional tiene que, este, a través de la disociación instrumental, poder este, dar una respuesta técnica desde su lugar profesional, acorde a las necesidades, en este caso psicológicas o subjetivas, ¿eh? del paciente y de acuerdo también a su rol profesional, hasta dónde ir con esa respuesta. Entonces tenemos dos tipos de disociación instrumental. La que podríamos decir normal, ¿eh? que apunta a este, minimizar eh, el nivel de sufrimiento, de malestar que pueda tener en ese momento, de ansiedades que pueda tener... El, el paciente y la otra que eh, es importante detenerse y pensarla en la práctica eh, profesional de cada uno, que es la que nosotros denominamos disociación instrumental deshumanizante, donde ahí se pierde un poco el registro subjetivo, el registro vivencial del paciente y uno se refugia en el tecnicismo, ¿no? en dar una respuesta técnica y olvidándose de las necesidades psicológicas que tiene el paciente en ese momento. Entonces, por eso la denominamos deshumanizante, porque eh, coloca al paciente no en un lugar de sujeto, sino de objeto. A veces este, el profesional se centra solamente en esta dimensión bio, en la dimensión del cuerpo, y se olvida de lo psicosocial en la interacción. Entonces, desde esta perspectiva que nosotros planteamos de ser humano, es deshumanizante. No solo porque deshumaniza al paciente, sino que a la larga también se deshumaniza el profesional. Bien, hagamos una, um, una recopilación en esta, de esta clase 1 y clase 2. ¿Por dónde tendríamos que andar con las actividades? Porque estamos terminando la clase 2 y, bueno, ya tendríamos que haber entregado al final de la clase 1 la tarea 1 y en, al final de esta clase 2, donde concluye la unidad número 1, tendríamos que estar entregando también la tarea 2 y resolviendo el cuestionario 1. O sea que al final de estas dos primeras semanas ya tenemos tres actividades finalizadas y entregadas. Entonces ahora pasamos a la semana 3 y a la semana 4. La semana 3, clase 3, se inaugura con la unidad 2 donde la temática es la psicología de los grupos, como lo habíamos anticipado. En esta clase 3, donde ustedes el recurso que van a utilizar para el desarrollo de los contenidos de la ficha número 2, se van a encontrar en esa ficha una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es un grupo? ¿Qué es un grupo desde la perspectiva de la psicología? Desde la psicología, ¿cómo entiende la psicología la grupalidad? ¿Cuándo estamos en presencia de un grupo y cuándo no? ¿Mm? Porque no todo conjunto de personas constituye un grupo para la psicología. Eso lo van a ver ustedes en el desarrollo de la ficha. ¿Mm? Y después, otro capítulo muy importante dentro de la psicología de los grupos, es el tema de los roles grupales. En, lo, en, en un grupo hay dos tipos de roles, básicamente. Lo que se llaman roles formales y roles informales. Los roles formales están asignados previamente a que se constituya el grupo, el grupo de trabajo. Por ejemplo, el médico, el enfermero, el anestesista, el jefe, esos son roles formales, que ya de antemano están asignados. Y después están los roles informales, que son los que vamos a ver nosotros y nos interesan. Estos roles informales no están asignados de antemano, sino que se van creando con las interacciones entre los integrantes del grupo. Entonces, ¿cuáles roles informales vamos a ver? El de líder, el de portavoz, el de saboteador y el de chivo emisario. Entonces, estos roles informales surgen y los va definiendo el grupo en, durante la interacción. Y uno de los... Dentro de estos roles informales, nos vamos a, que nos vamos a detener porque es el que nos conecta con la, la clase 4, es el que acabamos de mencionar recién, que es el chivo emisario o chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo emisario o el chivo expiatorio? Es aquel integrante del grupo en el cual se depositan todos los aspectos negativos. ¿no? Y se lo empieza a atacar. Entonces, ¿por qué decimos que este rol de chivo emisario nos conecta con... La clase número 4, que es el móvil, porque precisamente el chivo emisario es uno de los actores de este móvil, es el acosado, el que va a recibir el hostigamiento psicológico por parte de los demás integrantes. Entonces, ya estamos en la semana número 4, clase 4, cambiamos la ficha, vamos a la ficha número 3, ficha que se denomina el móvil. Y ahí nos vamos a meter con varias cuestiones en relación al móvil. Primero, ¿qué es y qué no es el móvil? Porque hay muchas, muchos tipos de interacciones que producen malestar dentro de los grupos, pero que no necesariamente tienen que ver con el móvil. Entonces es importante discriminar, diferenciar lo que es móvil de lo que no es móvil y lo que se le parece, para no confundir. Ustedes van a ver en la bibliografía que para que haya móvil, por ejemplo, tiene que pasar un cierto tiempo. No Una situación puntual no es acoso psicológico en el sentido de móvil. Puede producir malestar, puede estar mal, pero no necesariamente instala el móvil en el grupo. El móvil es un proceso que lleva meses para que se instale y que vayan apareciendo los distintos personajes, que ahora lo vamos a ver. Entonces, estos personajes o actores del móvil son cuatro. Ustedes van a ver el acosador, el que lleva adelante, el que promueve el móvil, el acosado, que era el chivo emisario, quien recibe el hostigamiento, después los acompañantes en el grupo, que acompañan a este acosador o a este hostigador, que técnicamente se lo denomina comparsa. La comparsa son todos los que acompañan y pueden hacerlo de manera pasiva o activa reproduciendo, repitiendo las acciones del acosador o bien por omisión ¿m? porque no dicen nada, se callan y dejan que las cosas sucedan, esos también son actores este, del modo y por último el cuarto actor es la institución, que es el lugar donde ocurre el proceso del modo, que lo permite porque como dijimos, si esto requiere muchos meses para que se instale no puede ser que la institución no sepa que esto está ocurriendo, ¿m? entre los actores institucionales. Por lo tanto, la institución de alguna manera también favorece o da el marco para que esto... y siempre son los mismos estos actores, estos cuantos siempre aparecen en el móvil, siempre este, alguien ocupa estos lugares cuando se desarrolla el móvil. Después vamos a ver por qué se lleva adelante el móvil, los motivos, qué lo desencadena, ¿no? las estra algunas estrategias del acosador, ¿no? para que ustedes las puedan visibilizar y pensarlas también a través de la actividad que nosotros le vamos a proponer, pensar si alguna de estas cosas ocurren en sus espacios de trabajo, cuáles son los efectos del móvil en el grupo y en la institución, porque esto tiene un costo, un costo para el grupo y un costo para la institución. Pensemos que estamos en, en, en instituciones de salud, ¿no? donde los profesionales tienen que estar abocados este, el 100% a brindar una buena prestación de salud, y si ...parte de su energía psíquica se consume en estas actividades de móvil... ...difícilmente pueden estar abocados al 100% a una buena atención a los pacientes. Y por último, el abordaje del móvil. Acá hay que tener cuidado porque eh, no es la idea que ustedes eh, se constituyan en psicólogos... ...para este, intervenir sobre los procesos de móvil que se dan en una institución o en un grupo sino que puedan, eh, si están en cargos de gestión, por ejemplo, este, puedan detectarlo y eh, en todo caso derivarlo o hacer eh, algún tipo de solicitud a, este, a, a su jefe como para que esto pueda este, ser abordado. ¿no? Pero principalmente en esa línea va, ¿no? en estar advertidos y cuáles son los primeros eh, acciones que hay que tener en cuenta para ponerle un freno a esto y este, desarticularlo. ¿Sí? Porque como dijimos, el, el móvil es el producto de las interacciones que se van dando en el grupo a lo largo del tiempo, es una construcción que hace el grupo, un modo de relación. Y como toda construcción, se puede deconstruir, ¿sí? es decir, desarmar. Son conductas que se instalan que se pueden modificar. De eso se trata un poco de la verdad. bien, repasemos entonces ahora estamos en, al final de la unidad 2 eh, semana 4 ya tendrían que haber entregado la tarea número 3 en la semana anterior que es grupal y al final de esta semana 4 tarea 4 y cuestionario 2 o sea que ya a esta altura 6 actividades entregadas ¿eh? estamos en la cuarta semana vamos entonces ahora a la Últimas dos semanas, la última unidad, que es la unidad 3. ¿Eh? Comenzamos la quinta semana, clase 5, unidad 3, donde vamos a abordar conceptos centrales de la psicología institucional. La psicología institucional es un capítulo muy importante de la psicología que ha desarrollado mucha teoría, mucha bibliografía, conceptos muy complejos. Nosotros tenemos una semana solamente para... Este, resolver este, este campo disciplinar, así que vamos a este, transmitir, darles una idea de los conceptos más centrales que siempre aparecen en la bibliografía de, este, de estos temas. Concepto que no podemos eludir, que no podemos eludir y que hay que presentar es el de instituido e instituyente. ¿Qué es el instituido y el instituyente en una institución? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo, cómo se ve el instituido y el instituyente? ¿Eh? Ejemplo. Grupo-objeto, grupo-sujeto. ¿no? Otro concepto muy importante también dentro de la psicología institucional. Y por último, el concepto de implicación. El concepto de implicación es sencillo. que El concepto de implicación es la distancia que hay entre el actor institucional y la institución. Es decir, cómo vivencia, cómo experimenta psicológicamente el actor institucional, el trabajador, a la institución, el espacio de trabajo en el cual está 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿eh? cómo la institución se influye, se mete en la psicología del actor institucional. ¿Eh? Ejemplo concreto, mucha gente se compromete tanto con su trabajo que después llega el fin de semana y no puede dejar de pensar en el trabajo o sueña con el trabajo cuando se va este, a su casa y sigue hablando de eso y no se puede despegar. Bueno, ahí está muy implicado. Por muy comprometido, y no hay una distancia saludable, sana, entre el trabajo y la vida privada. ¿no? Este concepto de implicación, al igual que el chivo emisario en la unidad anterior, este concepto de implicación nos va a conectar con lo que viene, con la última de las clases, clase 6, y con el concepto de síndrome de Burnout. Así como el chivo emisario nos conectaba con el móvil, la implicación nos conecta con el síndrome de Bourneau. ¿Por qué? Porque el síndrome de Bourneau aparece, aparece cuando hay un exceso de implicación sostenido en el tiempo. Entonces no hablamos de implicación, hablamos de sobreimplicación del actor institucional. Está muy metido en su trabajo. La, la demanda institucional se lo lleva, digamos, se lo lleva puesto al actor institucional y no hay no esa distancia que decíamos hace un ratito. Entonces se sobreimplica el actor institucional y la, la, la institución comienza a hacer un trabajo de erosión, de erosión psicológica y empiezan a aparecer síntomas que antes no estaban en el trabajador. Entonces esos síntomas tienen que ver con el síndrome de ¿Qué es el síndrome de Bourneau? Primera cuestión que nosotros vamos a responder en la ficha número 5, estamos en la clase 6 entonces. ¿Qué factores favorecen la aparición del síndrome de Burnout? Ya dijimos, uno puede ser el exceso de implicación, pero hay otros factores, no es el único. La personalidad de, de, de, del actor institucional, del trabajador, esas personas es excesivamente responsables, que todo lo tienen que solucionar, que a, a nada pueden decir que no. no. Las características del grupo de trabajo, si son grupos muy competitivos o si son cooperativos. Los grupos competitivos que dejan solo a las personas, ¿eh? no, no como los cooperativos que tratan de ayudarse, sino los que dejan solo, eso la recarga más a, a cada, a, a, al trabajador porque queda solo con su trabajo. ¿eh? Entonces eso también aumenta el nivel de estrés y este, es otro factor. Y también la institución con algunas características de funcionamiento pueden favorecer. ¿eh? Entonces tienen que conjugarse varios factores para que aparezca el síndrome uno solo no alcanza. Y también es un proceso, igual se móvil. No se instala de un día para el otro. ¿Cómo se expresa? También van a ver en la ficha número 5 cómo se expresa el síndrome de Bourneau. Es decir, ¿qué comportamientos empieza? El primero, el síntoma principal y característico del síndrome de Bourneau es el agotamiento. El agotamiento que no se va con una semana de licencia ni 15 días de vacaciones. Es un agotamiento profundo, persistente, que no, que no se lo pueden sacar de encima a la persona. Eso ya habla, es el, el síntoma principal y central del síndrome de UMA. Pero después hay otros sin, síntomas ¿eh? que acompañan a este agotamiento, que pueden expresarse a través del de comportamiento, ¿no? por ejemplo, la irritabilidad de la persona, se vuelve más sensible... Eh, en el cuerpo, inclusive, trastornos digestivos, contracturas, ¿eh? este, cefalea, dificultad para dormir, bueno, toda una desorganización general que produce este exceso de implicación sostenida el tiempo. ¿Mm? Y que, como dijimos recién, no se va con 15 días de vacaciones eh, Hay que hacer un trabajo un poco más profundo y un abordaje este, más profundo para poder... Este, poder revertir esta situación, ¿sí? donde tiene que este, tomar decisiones la propia persona, el espacio eh, de trabajo también tiene que sufrir algunas modificaciones, por lo tanto, al igual que decíamos antes en, en, para el móvil, en el abordaje de síndrome de Burno, no es que ustedes este, como futuros este, profe, eh, licenciados tengan que tomar decisiones para resolver esto, sino poder detectarlo y poder a lo mejor eh, hacer las interconsultas o las este, convocar, ¿no? en una institución y en un servicio de salud mental, bueno, convocar a los respectivos este, representantes de ese servicio para que tomen cartas en el asunto y eventualmente colaborar con este, las, este, las decisiones y las indicaciones que de, de los especialistas, ¿no? que en es general son del campo PSI, sí, les pueden dar. Bien, entonces para cerrar esta, esta presentación, y al igual que lo hicimos eh, anteriormente, estamos eh, concluyendo la semana 6. En la semana 5 habría que haber entregado la tarea eh, número 5. Y en esta semana 6, tarea 6 y cuestionario número 3 este, a resolverlo. De esta forma, las nueve actividades ya quedarían completadas a esta altura de la semana 6. Y ya estamos entrando entonces a la semana 7 con las características que describimos eh, anteriormente y las actividades que ustedes se van a encontrar en esta semana 7.